Vale, vamos a subir esto. De verdad, es que nunca, cierto. Vale, a esta altura yo creo que estamos bien. Es que es difícil, de verdad. Bueno, eh, como habréis leído el título de hoy, eh, hoy vengo a explicaros cómo me organizo absolutamente toda la vida. Eh, si visteis el vídeo en el que os explicaba cómo me organizo el cuatrimestre y llegasteis hasta el final, ya veríais que dije, jo, me encantaría explicaros cómo me organizo el resto de ámbitos de mi vida porque <risa> sigo como muchos sistemas de organización, creo que es la clave que me permite llegar a más o menos todo, o sea, nunca voy a decir todo porque podemos parecer muy productivos pero luego en la vida real es diferente, ¿no? o sea, yo al final os enseño las cosas que hago, pero no las cosas que no hago, quiero que seamos eh, obviamente eh, conscientes de esto desde el principio y que creo que estamos en un que que damos muchísima importancia a la productividad, pero bueno, no venimos a hablar de eso, ese es otro tema completamente distinto y yo hoy quería explicaros cómo me organizo para poder estudiar medicina y llevarlo más o menos al día, estar por redes sociales creando contenido, pues es un vídeo en YouTube a la semana, por Instagram, por TikTok de vez en cuando y también cómo mantengo durante el curso hábitos como el deporte, la lectura, el journaling... Yoga, meditación. Tengo algunos truquitos que creo que os pueden servir de ayuda. Y bueno, aclarar que no os voy a explicar cómo me organizo el cuatrimestre, porque lo tenéis todo en el vídeo de mi organización del cuatrimestre. Pero con respecto a la UNI sí que os voy a contar cómo me organizo cada semana basándome en la organización del cuatrimestre. Así que si no habéis visto la del cuatri, os recomiendo ir a ver ese antes para entender eh, cómo me organizo la semana. Pero bueno, si no queréis, también podéis quedaros a ver el vídeo, obviamente. Antes de entrar en el vídeo en sí, eh, quiero presentaros al patrocinado de este vídeo porque eh, no me puede hacer más ilusión es Castify y se puso en contacto conmigo para colaborar y este vídeo me parecía perfecto porque ya vais a ver que utilizo tanto el Mac como el iPad y el móvil para organizarme, entonces una cosa que a mí me gusta mucho es tenerlos bien decorados y con fundas monas y tal. Y Casefy ha sacado una colección en la que todas sus fundas están hechas por material reciclable y me parece una iniciativa súper bonita y obviamente es una iniciativa que hay que apoyar y mmm, vamos, es que cuando contactaron conmigo casi se me saltan los lágrimas de la emoción, o sea, Castify. Eh, yo siempre había querido colorar con Christi Valley, es una eh, marca que me ha flipado siempre. Así que bueno, os dejaré el link a los productos en la cajita de descripción y también os dejaré el 15% de descuento en la pantalla. Y vamos a abrirlo, no sé lo que hay, porque yo les envié algunos modelos que me gustaban, así que no sé, vamos a descubrirlo juntos. <ríe> Se me ve emocionada verdad. ¡Wow! ¡Qué lindo Bueno, bueno, qué cosa más mona. O sea, ¿puede ser más bonito el packaging? No, no puede. ¡Qué bonito! Vale. Procedemos, se abre yo. Igual os os voy a enseñar mejor. Bueno, bueno, yo tenía que volver aquí a explicaros bien en qué consiste el programa Stify porque en el momento, como veis, estaba tan emocionada que se me olvidó, ¿vale? En resumen, han creado un programa cuyo objetivo es evitar que las fundas se echen a perder y para ello, primero, recolectan fundas antiguas de todo el mundo, después las trituran y las combinan con bioplástico y otros restos de plástico... Creando así fundas recicladas que permiten dar una nueva vida a los desechos post-consumo. Es que sinceramente me parece una pasada que marcas tan grandes como Castify se comprometan de una manera tan consciente y ojalá lo hicieran más porque al fin y al cabo son unos grandes influyentes y la sociedad eh, les tiene como referentes en muchos aspectos. Bueno, no es una colección, es un movimiento y es una forma de creación que utilizan en todas las fundas Impact, Ultra Impact, Bounce y Airpods, por si queréis echarles un vistazo, y también en los Essential Watch Band. Lo mejor es que su sostenibilidad no condiciona su función y su diseño, porque son fundas súper súper protectoras, de hecho son sus fundas más protectoras. Protegen de caídas de alturas de entre 2 y 6,5 metros. En el vídeo vais a ver... ¿A cuántos metros de altura se me puede caer el móvil con cada funda? Porque cada una tiene sus características. Y como veis, los diseños son preciosos y en su web podéis encontrar mil más y muchos otros diseños de artistas. De verdad, mil gracias. O sea, me encantan. Eh, no los voy a quitar. Y encima estoy a falta de fundas porque solo tengo esta que la tengo hecha ya un desastre. O sea que mil gracias, de verdad. Y ahora sí que sí, eh, de otro vídeo. Lo primero que creo que tenemos que hacer, y bueno, así es como empecé yo con toda esta organización, es identificar cuáles son los ámbitos que ocupan una mayor parte en tu vida. Bueno, más que eso, cuáles son los ámbitos que hay en tu vida que puedes organizar. Bueno, ya estáis viendo que mis ámbitos organizables son la uni, las redes sociales y los hábitos. Evidentemente esa no es toda mi vida pero sí que es como la parte organizable ¿no? Porque luego estaría el resto que son como los planes espontáneos, vida social, eh, vaguear Pero bueno, eso al final lo haces un poco cuando te apetece y no tanto cuando tienes planificado hacerlo Así que lo quitamos de la organización, ¿vale? Nos vamos a centrar en la unir redes sociales y hábitos Que son las tres partes de mi vida que yo puedo organizar Empezamos por la TOCHA, la UNI. Como siempre os presento a mis dos bebés, que son el planificador mensual y la agenda. Eh, ya os conté en el vídeo de cómo me organizo el cuatri y cómo las utilizo, entonces todos esos pasos nos los vamos a saltar. Pero lo importante de este vídeo es que entendáis cómo me organizo la semana. Yo utilizo el planificador mmm, por dos cosas. Uno, para ver cuándo es cada examen. Y dos, porque ahí guardo como las hojas que saco los domingos por la tarde-noche, que es cuando me suelo organizar la uni. Bueno, la uni y todo en realidad. Ya os conocéis esta hoja, pero hay una nueva, ¿vale? Eh, desde que hice la organización del cuatri se me ocurrió eh, apuntar en una hoja el número de temas que hay por asignatura. Entonces cada vez que subrayo uno de esos temas lo tacho y así puedo ver cómo voy, ¿vale? Cuando grabé el vídeo ya veis que iba pues bastante ñe, pero bueno, me he puesto bastante las pilas estas últimas semanas y he avanzado bastante en esta primera vuelta. Hoy he vuelto a grabar unos planos porque no se veían muy bien en el vídeo y así también podéis ver cómo he avanzado en estas últimas semanas. Esto me viene muy bien para tener una vista general, una visión global de cómo voy con el cuatri, para saber con qué asignaturas me tengo que poner más las pilas y mmm, para saber con cuál puedo relajarme un poco más. Pero solo es indicativo de la primera vuelta, no sé cómo voy de segunda vuelta. Podría hacer otra raya en el otro sentido para ver si he estudiado el tema, o sea, si lo he repasado estudiado. Sí, pero no lo hago porque me parece ya complicarme demasiado. Y en realidad yo ya sé qué temas me he mirado más de una vez y cuáles no. Y con estas dos hojas y el planificador mensual ya pasamos a organizar la semana. No voy a entrar en si hay que priorizar más una asignatura u otra porque al final yo no sé lo que estudiáis vosotros, sois vosotros mismos los que os conocéis. Lo que sí que os voy a decir es cómo lo hago yo. Y bueno, en resumen, utilizo el planificador y las hojas que preparo en la organización del Cuatri para organizarme cada semana. Entonces yo voy poniendo cada día qué debería hacer a nivel orientativo y lo pongo a lápiz porque al final igual... Me surgen cosas inesperadas y tengo que cambiar un poco el planning, pero yo así sé más o menos qué tengo que hacer cada día. Y algo que he empezado a hacer hace unas semanas, meses, es dejarme los fines libres. Ahora, en esta época en la que tengo que estudiar más. ¿Por qué? Pues porque sé que va a haber días en los que voy a andar con menos tiempo del previsto y que no me va a dar tiempo a hacer todo lo que quería. Entonces, dejándome ese par de días libre, tengo como la conciencia tranquila porque sé que el trabajo que no haga entre semana puedo recuperarlo el fin de semana. Y sinceramente me pongo menos trabajo del que me gustaría e intento ser realista, que es algo que no era en primero de carrera. ¿Y por qué? Pues porque al final, por muchos temas que tengas que estudiar, es que aunque te los propongas es imposible llegar a todo. Y creo que es mucho mejor priorizar lo importante e ir poco a poco que ponerte en mogollón, agobiarte y no acabar haciendo casi nada. Y además, no sé si tenéis esta sensación, pero yo me doy cuenta de que cuando llegan las épocas de exámenes son las semanas que se hacen eternas, los días son larguísimos y al final no sé cómo, pero te acaba dando tiempo. Así que intento no agobiarme desde que me di cuenta de esto. Pasamos a la parte de cómo me organizo en las redes sociales, porque sí, yo necesito organizármelas. Y no utilizo la agenda, bueno, sí la utilizo, pero os lo explicaré después. Lo que más empleo es el iPad o el ordenador. Suelo entrar en la aplicación para ver el mes desde el iPad, pero después para escribir y editar lo hago desde el Mac porque se me hace mucho más fácil. La aplicación es Notion. He de admitir que solo sé usar lo básico, ¿vale? Yo no tengo ni idea de cómo usar Notion bien. Tengo que aprender eh, un qué hacer para verano. Yo utilizo para cuatro cosas básicas Notion. La primera es como la lista de ideas espontáneas. ¿Qué apunto aquí? Pues todas las ideas que me van surgiendo para vídeos futuros, tanto de YouTube como de Instagram o o TikTok y bueno es que cuando no quiero que se me olvide una idea pero no sé cuándo voy a poder hacer ese vídeo ya sea porque el mes lo tengo ya completo de vídeos o porque no tengo tiempo para ello pues lo apunto para que no se me olvide y así despejo mi mente y después los otros tres puntos van unidos y son la organización de los vídeos los organizo de tres formas diferentes la primera eh, pautarme un día para grabar, la segunda para editar y la tercera para subirlo. Entonces la camarita significa que ese día tengo que grabar ese vídeo. Si es un blog se complica un poco más porque grabo días espontáneos. ¿no? Entonces cuando es un blog indico qué día empiezo a grabar y qué día termino. Y yo sé que en ese intervalo tengo que ir grabando. Y por ejemplo en el mes de desintoxicación de redes lo que hice fue apuntar cada lunes qué objetivo semanal iba a establecerme. El ordenador significa que ese día tengo que editar, pero esto ha ido cambiando porque al principio ponía el ordenador cada día que quería editar, pero es que al final edito casi todos los días. Entonces he decidido ponerle el ordenador el día para el que quiero que el vídeo esté editado, que suele ser viernes o sábado para poder subir el vídeo el domingo y tener ese margen de exportación que a veces cuesta mucho más de lo que me gustaría. Y por último la flor, pues... El emoticono más mono para el día en el que subo el vídeo, no sé, me... me gusta así en otro tono, no en vez de gris, negro, pues así algo colorido. No me gusta utilizar la agenda para marcarme los objetivos mensuales porque al final siento que que me ocupa mucho sitio de la agenda y que realmente yo no sé si esas pautas van a ir cambiando. Quiero decir, igual tengo pensado grabar un día y al final me surge un plan o X inconveniente que me hace no grabar ese día y desde novicio no puedo cambiar. Para lo que se utiliza la agenda es para ir apuntando día a día lo que quiero hacer porque yo cuando ya me levanto o cuando llega el mediodía ya sé cómo va a ser mi día más o menos y sé qué puedo cuadrar y qué no. Y por último, los hábitos, porque, chicas, los hábitos también se organizan. <risa> no es que me organicen los hábitos, ¿vale? Lo voy a meter aquí porque me parece que es un consejo muy útil y a mí me hubiera gustado mucho descubrirlo antes. Lo más importante para empezar a utilizar esta aplicación es evidentemente definir los hábitos que quieres incorporar en tu rutina, ¿no? Yo los voy cambiando. Eh, ¿En qué sentido? Pues cuando quiero incorporar un hábito nuevo a mi rutina, por ejemplo, eh, la semana pasada incorporé el de meditación. La meditación es un hábito que siempre he querido incorporar, pero nunca consigo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer tic, ¿sabes? En plan, si, si medito no voy a poner un tic en la aplicación, entonces ya como que no tengo ese impulso y decidí ponérmelo porque verdaderamente quiero empezar a meditar. Y ya el simple hecho de encender el móvil, desbloquearlo y ver que está ahí, es que me hace como querer marcarlo, ¿sabes? Entonces digo, va, venga va, hoy 10 minutitos de meditación. Y al final lo acabo marcando. Allá por enero descubrí una aplicación que se llamaba Habit. o Habit Y básicamente es una aplicación en la que tú puedes introducir seis hábitos. ya días lo expliqué en el vídeo de organización digital. Y cada vez que haces ese hábito en un día, pues marcas un tick Lo puedes organizar de diferentes maneras. Por ejemplo, el widget que yo me he puesto es el que visualmente más me gustaba y más... Eficaz me parecía para mi propósito, pero eh, podéis poner muchos más, como los que estáis viendo en la pantalla. Y se puede organizar de diferentes formas. Por ejemplo, puedes decir a la aplicación que quieres hacer deporte miércoles y viernes. Y solo te sale el emoticono del deporte el miércoles y viernes. Pero yo me pongo todos los hábitos todos los días porque mis semanas varían un montón y yo no sé cuándo voy a hacer deporte esa semana o cuándo voy a mm, hacer yoga o cuándo voy a meditar, ¿sabes? ¿Y para qué es útil esta aplicación? Pues a mí me sirve mucho para... Cuando quiero incorporar un hábito a mi rutina, no tanto cuando un hábito ya lo tengo incorporado, por ejemplo la lectura, lo podría quitar perfectamente porque leo prácticamente todos los días, pero es que me gusta tanto leer que no quiero perder ese hábito ni dejar de marcarlo porque me hace ilusión tener un tic diario siempre, ¿vale? Otra cosa muy guay es que puedes ir viendo tu trayectoria, es decir, te metes en la aplicación y... Puedes ver cómo han sido tus meses anteriores. Puedes clicar en el emoticono de leer y entras en febrero, en marzo, en abril y ves cuánto has leído ese mes. Y eso está muy guay porque te da una vista mensual. Y lo del móvil también está muy guay tenerlo porque es que te da una vista semanal, en plan en la pantalla de inicio. Es que mmm, me encanta esta aplicación. Es my favorite app right now, la verdad. Y bueno, pues este aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón y que os haya sido de ayuda, ojalá. Yo la verdad que no sé qué haría sin estas organizaciones, eh, desde luego que, que no sería capaz de subir un vídeo a la semana, ni, ni de estudiar, ni de mantener una rutina con hábitos. Al final, el simple hecho de ver que están organizados para mí es un impulso, o sea, ver que tengo que hacer un tic eh, a mí me motiva mucho y creo que a vosotros también os puede servir de ayuda, en cambio si es algo que me propongo y no apunto, Siempre lo acabo dejando para el final y no lo hago porque no me da tiempo. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que el siguiente domingo.